Un ton, verga! La vea, un En un mundo donde todos son Dragon Ball Z. ¿Te gustan las bolas, señor Picoro! <risa> ¿What <the fuck? risa> No había presupuesto para la voz de coja. <risa> te <cojan. risa> ¿Te pico la cola. <risa> Me sirve. Soy un marcianito torsión <risa> testicular. <risa> Fiesta, fiesta, y hay un caballo homosexual de las montañas y Pero si no maté en la otra película... He vuelto para... Eh, reclamar ese culo ¡Ponicha! Gohan... No, verga, no Gohan... Gohan, recuerda quién eres ¡Soy gay! Seres de la Tierra Vengo aquí, tomo el espacio en este fin de tráiler para decirles que odio a los ne...